saludos soy israel Vanguera y en esta hora les traigo un nuevo tutorial es una estrategia muy sencilla y no es que se requiere aplicaciones la verdad lo que yo subo es algo pues de lo que yo hago normal eh, simplemente uno debe de abrirse el camino a todo si necesita está usando aplicaciones de tercero entonces vamos a hacer lo siguiente Bueno, entonces lo, en este video lo que les quería mostrar es cómo eh, eh, escuchar un audio de WhatsApp sin que el, la persona que nos mandó el audio se entere que ya lo hemos leído. Yo mismo les enseñé cómo mandar una cómo enterarse si una persona ya había leído el texto de WhatsApp y era mandando un pequeño audio, y sin, ni siquiera, pues no habría necesidad de hablar, simplemente presionaban el, el micrófono, un, un segundo lo largaban y luego la persona recibía el audio. Por ende, quiere escuchar a ver qué les mandaron a decir, pero tienen los mensajes desactivados para que no llegue la notificación de lectura, ¿cierto? Pero al escuchar el audio nos llega a nosotros la notificación porque contra los audios no aplica esa regla. Es una buena estrategia, pero les quiero enseñar ahora cómo contrarrestar ello. Entonces, supongamos aquí mi jefa me mandó, vamos a conectar el celular. Aquí mi jefa me mandó un audio ya hace como una o dos horas. Y yo no lo he leído, ¿cierto? Pero quiero saber qué me mandó a decir ella. Yo trabajo, pues, ¿no? Yo ya les he dicho aquí en el canal que trabajo en un laboratorio y toda esa cuestión. Bueno, entonces ya me mandó un audio y yo no lo he escuchado. Entonces supongamos que queremos saber qué me mandó a decir, pero no quiero que se entere que yo ya leí, leí el audio. Venga, ¿y esto por qué no corre? Ah. Bueno, entonces vamos a entrar a WhatsApp. Yo tengo dos WhatsApp, Duzain busing whatsapp bussing y whatsapp normal cierto y este es mi jefa, aquí me mandó un audio cierto pero yo no lo he leído bueno entonces si leo de aquí lo leo ya, ya va a saber que lo leí y lo quise responder entonces este es mi Moto G 8 power y lo manejo, lo puedo manejar desde el y desde acá con el mouse también si quieren saber cómo hacerlo me lo pueden dejar en la descripción del tutorial y les muestro cómo se hace también les sirve para jugar Call of Duty y Free Fire con el mouse y el teclado y para esconder el mouse simplemente presionamos la ruedita en medio y se esconde cuando estamos jugando y así pueden disparar y todo por bueno, entonces esto no, de esto no se trata en el tutorial pero por si se le eh, necesitaban ellos les quería abrir paréntesis allí entonces vamos a cómo hacemos para escuchar el audio entonces nos vamos a ir a file donde están los archivos la carpeta usted quizás les aparece en color amarillo pero es la misma que es archivo Vamos a abrirla y aquí tenemos todo, ¿cierto? Las carpetas y toda esta cuestión. Pero vamos a irnos a la opción que dice almacenamiento interno. Si ustedes tienen el WhatsApp instalado en almacenamiento interno, externo, lo hacen. Pero como en mi caso, siempre lo manejo interno porque esto tiene mucha capacidad. Entonces no necesito instalar memoria externa. Igual, vamos a buscar la carpeta de WhatsApp allí. Vamos a mirar acá, debo de tenerla. Aquí está WhatsApp Business y WhatsApp normal como les había mostrado. Entonces está aquí el audio de mi jefa. Entonces aquí miramos la fecha. Esto es de 25 de enero. Este es de 25 de enero. Y este es de 24 de enero. 24 de enero. Pero hay algo que estos son backups. Y esto es la base de datos. Y acá donde dice que media. Aquí es donde se guardan videos y audios. Y notas de voz. Pero en este caso como fue un audio que ya me mandó una nota de voz. No voy a irme a audio. Sino que es a nota de voz entonces voy a darle clic aquí, si fuera un vídeo, veríamos video. vídeo, pero en este caso no lo tengo yo les dije que había sido hace como una hora que ya me mandó el audio entonces en esto no están porque esto de 21 horas, esto es de 12 horas deben de estar en estos, de aquí hace una hora, este este tiene nueve minutos, Este debe ser de mi, sí, de mi novia este hace una hora, este es de mi jefa vamos a leerlo Que no reproduce, ¿qué pasa? Vamos a irlos a ver. Israel, buenos días, ¿cómo amaneciste? Espero que estés muy bien, querido. Bueno, te estaba llamando porque yo te quería pedir un favor, de pronto al caer la tarde ya. A ver si te dan una pasadita por aquí, porque es... No sé si alcanzaron a escuchar, pero ahí me está hablando. Bueno, ya lo, ya escuché el audio, ya, ella lo que me está pidiendo es que haga el favor a la casa de ella, ¿no? bueno entonces vamos a ver si el audio aparece leído aquí miren que aún no lo he leído y vamos a leerlo para ver qué dice Israel buenos días como me hiciste espero que estén muy bien miren que es el mismo audio cierto ahora ya me parece como leído miren que ya sale en verdecito en azulito ya antes me salía ahí que no lo había leído ahora ya lo leí ya le aparece la notificación a ella entonces en este caso ya lo leí pero como pueden ver funciona la opción entonces supongamos que no quedaron satisfechos satisfechos con ello vamos a hacer algo nuevo yo tengo dos WhatsApp aquí cierto el Boosting y el WhatsApp normal voy a mandarme un audio desde el Boosting al normal dónde está Israel aquí creo que es este hoy a las 10 y 54 si sí, este mismo es voy a mandarme un audio hola vanguera cómo vamos miren que ahí me llegó y vamos a mirar vamos a darle aquí al whatsapp miren que ahí está el audio cierto lo vamos a leer pero eh, lo vamos a leer. Eh, quiero cerrar el WhatsApp. Vamos a cerrarlo desde acá. Vamos a leerlo para que vean que no me va a salir la notificación de lectura en mi otro WhatsApp con el que lo envié. Obvio, no. Bueno, entonces fue a este WhatsApp que lo mandé. Sabemos que es aquí media nota de voz. Vamos a darle reciente. Mira, aquí está reciente. En reciente es este. Vamos a ver qué dije. Hola, Vanguera, ¿cómo vamos? Como pueden ver, ahí yo me hablé. Bueno, ahora ya le ya sé que dije, hola, Vanguera, ¿cómo vamos? Lo mandé desde, desde WhatsApp a este. Vamos a ver si ya aparece como leído. Miren, Vanguera no lo ha leído. Entonces, pero ya sé qué pasó. Entonces es un truquito, pues, algo sencillo. Sin necesidad de usar aplicaciones de tercero y así nos va mejor y no tenemos que instalar aplicaciones de tercero en el celular y no tenemos que estar desgastando la batería del celular y si le doy clic allí hola ya lo leí entonces ahora si le damos clic aquí miren que ya sale leído miren ya Israel Vanguera lo leyó entonces eso ha sido todo por hoy espero que me hayan entendido y espero que les haya gustado el tutorial y hasta la próxima. Si necesitan saber algo más acerca de, de esto, me pueden escribir en la descripción de, de este contenido y yo les estaré respondiendo creando el contenido que ustedes deseen. Los invito a que se suscriban y compartan el contenido en sus canales, en sus, en sus redes sociales para que así el canal pueda seguir avanzando. Y hasta la próxima. Chao.